Eso lo están viendo ¿no? eh, los responsables de las secretarías. Lo que nosotros queremos es que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Acerca de que se filtra información, yo no lo veo tan delicado, porque el que nada debe, nada teme eh, hay veces que tenemos reuniones y se cuida ¿no? de que no estén grabando pero la verdad eh, no nos debe de importar porque todo lo que decimos debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró un, una cámara sofisticada de esas pequeñitas. Nos estaban grabando. en la sala este aquí en palacio no, no, en mi despacho no pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos este y ¿qué logran con eso? si eh, lo que hablamos pues este es completamente eh, legal eh, transparente no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra entonces eh, que los eh, funcionarios dan información a nuestros adversarios pues qué van este, a decir nada